Representantes de distintas cámaras empresariales de Puebla instalaron este lunes una comisión en el Congreso local, la cual atenderá los asuntos relacionados con el desarrollo económico y busca incorporar a la iniciativa privada a la discusión legislativa. La diputada del PAN, Aurora Sierra Rodríguez, anunció que esta iniciativa permitirá a los líderes del gremio tener voz en el proceso para la modificación de las leyes, además de que podrán analizar las iniciativas que presenten los legisladores. La nueva comisión empresarial sesionará cada dos meses, para revisar los avances y dialogar las propuestas para modificaciones. Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sugirió reformas a la ley de construcción, discutir la ley seca en periodos electorales, el sistema estatal anticorrupción, ley de participación ciudadana e impuestos locales.